Bueno, como veis, estamos en el laboratorio, en la asignatura de logística, del máster universitario en Ingeniería de Organización y Logística. Nuestros alumnos están jugando, simulando una cadena de suministros. Cada uno de los equipos representa ser una empresa y están relacionadas entre sí y mandándose pedidos de compra, fabricando y sirviendo los pedidos que les están llegando. Los alumnos ahora están asumiendo el reto de poder satisfacer la demanda de un mercado que es incierto y que crece con el tiempo. Previa a esta ronda han jugado de manera individual pensando solamente en los objetivos propios de cada empresa y ellos, han, ellos mismos han aprendido que es importante coordinarse y planificarse para poder responder como una cadena de suministros integrada. Han diseñado una estrategia, se han marcado unos objetivos que pretenden alcanzar y ahora están intentando hacerlo. Como veis, los chicos están muy implicados e intentando poder satisfacer a sus clientes lo mejor posible. Cuando termine esta segunda ronda haremos otra apuesta en común para sacar conclusiones y analizando todos los, todos los datos y los gráficos que hemos estado registrando.